Bienvenido al Recuento de los Hechos. Hoy, 17 de enero, recordamos a la historia y a un personaje, el Dr. Martin Luther King, quien fue líder del movimiento de los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos. Es conocido por sus campañas contra la discriminación racial en el transporte público y la igualdad de razas en los Estados Unidos, Lucha que terminó con su vida siendo asesinado con un arma de fuego en abril de 1968. El día de Martin Luther King Jr. es el tercer lunes de enero. No tiene una fecha fija. El tercer lunes de enero está cerca del cumpleaños del Dr. King el día 15 de enero. El día de Martin Luther King es para los norteamericanos, independientemente de sus raíces, un día para celebrar la igualdad. Es una fiesta relativamente nueva. Las escuelas y las oficinas públicas están cerradas. Durante el día, las tiendas y los restaurantes abren con normalidad y algunas tiendas hasta ofrecen descuentos especiales. Como se trata de una fiesta educativa, la mayoría de eventos celebrados en Nueva York se centran en informar sobre la vida y legado de Martin Luther King Jr. Retrocedemos en la historia hasta 1899, donde nacía en Brooklyn, Estados Unidos. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Scarface por su cicatriz en la cara. El mafioso más importante de la historia de los Estados Unidos y del mundo. Hijo de inmigrantes italianos, Al Capone lideró un grupo criminal que se dedicaba, entre otras actividades ilegales, a la venta de bebidas alcohólicas durante la ley seca en Estados Unidos en los años 20 y 30 era dueño de casas de apuestas, burdeles, discotecas, destilerías y cervecerías. Durante los años de prohibición llegó a recibir 100 millones de dólares de ingresos por año. A finales de la década de 1920, Capone se encontraba en la lista de los más buscados del FBI. En 1931 fue condenado por los tribunales de Estados Unidos a 11 años de prisión por evasión de impuestos y fue enviado a la prisión de Alcatraz. Durante su estadía en la cárcel, donde pasó a convertirse en una de las personas más famosas de allí, comenzó a mostrar signos de demencia. Arruinado físicamente, débil y con la mente deteriorada, se retiró a una modesta propiedad en Miami Beach, donde se recluyó con su esposa del mundo exterior. El 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió cuatro días después de neumonía. Al Capone fue encontrado muerto en la bañera. Lo enterraron en el cementerio Mont Olivet, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. En su lápida está escrito, Jesús mío, ten compasión. Gracias por acompañarnos en el recuento de los hechos. El que olvida su historia está condenado a repetirla. Lo dejamos hasta una próxima oportunidad.